Ahora el... sí, ahora sí, no volvimos. pasa que le no había bajado mi micrófono. Ah, ok. Va ah, mi volumen. Ahora sí. sí. Ahora volvimos. Ahí está, ¿no? Hola, hola. Sí, te sí, estaba está bien, volvimos. eh. Ojo que cuando sí, le bajas no, mucho pasa y no se. Que... Te... Tengo un problema. Muy buenas Prove tardes, Prove Arroba Joven, ¿cómo están los chicos acá? Yeah, volvimos. ¿Cómo están? ¿Contentos volvimos. de verme? ¿Volvimos? Volvimos. volvimos sí. eh, Ahora Ahora estamos, ¿Estamos saliendo en Facebook y en Instagram? En Instagram, en Mix Magazine, ah. Ah. en la página también www.mix-mediumadessin.com y en el canal del PIN783. Si no, en la página web. En la página web. www.mix-mediumadessin.com wwwmix No se me pide, se picó, se picó, se picó en Arroba Joven, se acabó wwwmix medio y el canal de terpin 783 Bien, Bri ¿Otra vez? Bri, ¿Otra vez? <risa> Me quedo Porque lo decidí muy rápido, más suavecita A ver, en cámara lenta ahora wwwmix medio En cámara rápida ahora www.mix-medio-magazine.com se ha empezado, ya no Cuando acabo de ver, vamos a ver La señora va a decir el... Es, ¿Qué pasó? Tenemos a Sí, invitadas. tenemos, tenemos a la primera invitada Bien, ¿la presentas vos? ¿La presento yo? Sí, obviamente bueno, Sí, la, porque no me acuerdo el nombre <risa> Bueno, a, tenemos acá adelante nuestro a Carolina Rodríguez Bien Compañera es de mi madre Vecina nueva Vecina nueva <risa> Besos a tu mamá, que la conocí el otro día Hola Carolina, ¿cómo estás? ¿Todo buenas bien? Buenas tardes, buenas tardes a todos Muchas gracias y muchas gracias por la invitación Bien, sí. nueve no, no, sí. en Pinamar, ¿no? Sí, hace cuatro años, voy para cinco años que estamos viviendo acá en Pinamar. Ah, nuevita, wow. Sí. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Gracias por recibirnos también. Sí. <risa> sí. Sí, sí, yo les fui a abrir la puerta, esperé en la rotonda, estuvieron acá, <risa> le, la traje hasta el lugar donde Obvio. donde vinieron a vivir, le estuve un par de días con ella, bueno, la, qué Obvio. sé yo, cualquier cosa. No, bienvenida, bienvenida. Yo, yo pensé <risa> que era en serio encima. <risa> <No>. <risa> yo la recibí en mi casa, le hice mate, todo, nada. No. No, re perdido, ¿no? Bueno, bueno Carolina, bienvenida. Vamos a ver lo que se siente venir a no sé, chicos. ¿Qué tenían como preparadito? Yo me meto, ¿qué me meto si yo vine de visita nada no, no más? más. Malo mío. No. Carlos, <risa> ¿querés contarnos de dónde sos? Nosotros eh, yo y mi familia nos vinimos a vivir en fines del 2018 aproximadamente desde Florencio Varela. Eh, okay. Vinimos un día de vacaciones y bueno. Nos dimos cuenta que el amor a primera vista existe porque nos enamoramos de Pinamar y en ese momento decidimos con la familia venirnos a vivir. Es un gran cambio, ¿no? es Un gran cambio, un gran cambio porque allá lo que es la vorágine del color urbano eh, estar constantemente corriendo, ir de acá para allá y nada que ver con, con lo que es eh, la ciudad misma de Pinamar venir, poder caminar, andar en bicicleta, estar tranquilo eh, ah, allá, no te levantás al palo, allá corriendo, arriba. siempre. Florencio Varela, ¿a cuántos kilómetros de Buenos Aires, ciudad, esta sí, capital? Más menos 100 kilómetros. 100 kilómetros. Sí. Claro, claro, está en sí. todo el aborigen de, sí. de allá, una locura. ¿Y tu familia consta de cuántas personas? Cuatro, somos cuatro. Mi marido, yo y dos hijos, de una niña de 14 y, una, y un niño de 6. Que claro, cuando nos vinimos sí. tenían dos y once. Ah, re pequeño sí. Bueno, para ellos también fue un gran cambio Y bueno, fueron los pilares fundamentales de esta gran decisión, ¿no? De poder venirnos para acá Porque es totalmente diferente para la vida de un chico o un adolescente Que está preadolescente en ese momento, era mi nena eh, Y bueno, un gran cambio Porque allá prácticamente eh, se nos complicaba mucho el tema de tener que salir a, no sé, a una plaza y demás O también mucho cúmulo de gente Que acá eso no se ve ¿Por ahora? <ríe> Mientras no sea temporada, no se ve. Invasión extraterrestre, no, Y bueno, es tranquilidad. Lo ganamos mucho en tranquilidad. Y ellos están muy contentos también con, con esta decisión que tomamos, ¿no? Una decisión en conjunto. Qué lindo. Me gusta. igual okay. un recambio. Ese. De algo tan movido, algo tan tranquilo, tan pacífico. Como... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo les fue en la pandemia? estando acá sí y ya sí. fue, fue poquito, o sea, hasta sí. cuatro años en realidad eh, era también lo que buscábamos mucha tranquilidad es como que también lo, lo sobrellevamos bien porque eh, y nosotros también estamos como viviendo un poco aislados vivimos en una cuadra donde no tenemos vecinos ah. o sea, fue un cambio totalmente sí. diferente tranquila ¿verdad? que no sos la única claro. <risa> sí no. estamos bueno. todos acostumbrados sí Allá en Florencio Varela vivíamos en una cuadra o sea, complet, completa de vecinos y la, la típica era no poder dormir por la música fuerte claro. y demás, ¿no? Acá están pidiendo <ríe> música, ven, porque. Claro, ¿Dónde está es la realidad. música, loco? ¿Dónde claro, está la no, música? No, no pedimos música. ¿Eh? Eso, sí, eso. Fue un gran cambio también. Sí, sí en terrible. Lo que hacen tranquilidad, ¿no? Tranquilidad, sí, bueno. cuando uno tiene chicos, me parece, de, de la edad de ustedes, también sí. con la inseguridad que son esos lugares grandes, ¿no? <ríe> donde hoy peor so, peor que hace cuatro años, eh, también venirte con ellos y que puedan disfrutar de lo que es este Pinamar, es, sí, es fantástico. Sí, sí, sí, todo, totalmente que sí. También y, el tema sí. de las escuelas, por ahí es otra clase también de chicos, o es la crianza quizás, eh, allá por ejemplo se ve mucho el tema del bullying eh, y esas cosas que bueno, acá por suerte no las vi, al menos oh. todavía... Eh, o no le tocó sufrir ah, no las vio todavía, claro, todavía no, no, no le vamos a decir chistos, nada o sea, no, está bien. o no se ve tanto de o como allá claro, lo que pasa, Bri, lo que hablamos eh, nos miramos porque seguramente existe el sistema el tema del bullying acá y todo pero eh, obviamente que para nosotros una cosita así ¿Sale? es mucho y para ellos ya están inmersos claro, en todos esos eso. problemas diarios es eso también lo que pasa sí. Claro, claro sí, bueno. Tenés, aparte, tenés mucha más cantidad de gente. ¿Qué extrañas eh, de, de la locura de, de, Ramos de Ramos Mejía? No, no, ahí no era, no, no, ahí no era. <risa> me, fui, me fui para otro <risa> lado, <¿no>? creo que <risa> cambié de rumbo. Bueno, te eres Laura, ¿qué <risa> yo soy así. Eh, de Florencio Varela, por ejemplo, ¿qué se extraña? Porque por ahí vos te enamoraste del lugar, sí, seguramente te vas y vas a extrañar a Pinamar. Pero ¿qué extrañas de allá? Mi mamá. <risa> la familia. La familia. La familia. Claro. A, mamá. Sí, a mamá. a Mi papá, que allá Después todo lo demás es solucionable. mira Sí. Claro, porque claro. mucha gente extraña eh, la movida, ¿no? De una no. ciudad grande, o sea, la noche, el tener... Viste vos te venís de Buenos Aires y te dicen, no tenés teatro, no tenés nada que hacer en Pinamar en invierno, es apagado, estás mucha tranquilidad, demasiada y como que la gente a veces no, no se acostumbra porque son, son cosas que vos las podés buscar por ejemplo, no sé, ir al cine eh, nosotros disfrutamos mucho el momento de tener un tiempo libre nos vamos a tomar mate a la playa nos vamos a tomar mate al bosque no. vamos a jugar a una plaza por ahí cosas que allá no, no, no está tan no, no es tan cotidiano poder hacerlo ah, acá y es si, común si quieres otra cosa eh, podés ir a Mar de Plata y te miras una un obra de teatro Sí, Pero... sí, tenés más reputación de 20 kilos, <risa> es tras, verdad. Te haces un viajecito y bueno, lo disfrutas también. Claro, el día. sí, ya oh. te, quedas, te, te quedas todo el día de plata. <risa> claro, sí, me no. voy temprano. Claro, te vas tempranito y te quedas claro. allá. Va, que después te, te vas a acostumbrar a la parte, por lo menos cuando llega el verano odias a la gente que viene, a pesar de vivir... En el... No, verdad, vivís del turismo, uno se acostumbra porque también vive del turismo, y son mal necesario como ah. quien dice. La verdad eh, que sí, bastante. No, pero que te invadan en tu lugar, vas a ver cómo lo vas a empezar a notar, porque Pinamar tiene eso, es muy lugar de gente que ha venido de afuera, o sea hay eh. muy poca gente que es oriunda de, de Pinamar, yo de hecho también... No sé, Mauri, ¿vos sos de acá? ¿O eh, no, ¿la yo me vine, acá? A, no, me vine a vivir acá. ¿Tus viejos también? Eh, claro. ¿O eran de acá? No. No, no, no. No, ¿Vos, Bri? Yo sí soy de acá. ¿Nacida tu familia acá? Eh, sí, algunos sí. O sea, claro. vinieron a vivirse acá, pero o sea, yo soy de acá. Ah, claro, ¿so sí, pero tu familia no, no, Pino, no, no, no, no. es claro, oriunda claro. de Pinamar. No, no, o sea, es ese, esa cantidad de gente que ha venido, como vos, se enamoró del lugar y se quedó, ¿no? Claro. Eh, entonces por ahí no tiene esa identidad, como decimos ya sí, algunas cosas sí, pero eh, bueno, pero lo que no es no sé... Es para... igual la temporada, a mí me gusta la, la temporada, la Pasaste gente. cuatro nada más, claro, no son nada <risa> <risa> yo pasé <risa> diecinueve, son <Claro>. un montón <risa> son un montón, sí ya te ya vas a decirlo, acordate que no a nosotros crecer, eh claro. permite no, ¿Eh? crecer también en la ciudad se ve más iluminada. No, Está no, divino el tema, no. como, digamos, sí, es cierto. Pero ya, vos acordate, dentro de 5, 6, 10 años, ponele, a no, yo estuve en un grandes. programa de radio con los chicos de Arroba Joven y, y me dijeron esto y tenían razón, ya no quiero que venga tanta gente. Pero es, bueno. que, es que si te das cuenta, todo lo que hace, lo que hace Pinamar o lo que hacen en Pinamar es para turistas. Claro. O sea, no tenemos nada nosotros. Claro. No, no tenemos algo que disfrutar en invierno. Y es un embol <ríe> es muy aburrido. Para ustedes los jóvenes, bueno, ya o sea, claro, yo para... tengo un programa me olvido que tengo un programa de jóvenes que no soy joven. Sí, pero para los adultos razón? también, si no tienen nada, ni tener que salir, es no. como que aburrido, no sé. Bueno, mí. a mí yo... me pasa lo mismo que a vos, yo amé para... Pinamar desde que vine, y la verdad que no. Amo, sigo amando a pinamar, ah. no lo cambio por yo pensé nada. Yo decir no, la verdad que me <ríe> no, ir. no, no, no, ni en pedo. Como quien dice ni en pedo me quiero ir a de pinamar, no, lo amo y me quedaría, me, yo sé que es mi lugar eh, por siempre. Puedo irme a pasear a otro lado. Te, te hago una pre pregunta, pregúntenle, si sí, sí, no sí. vamos a hablar de nosotros. Pregunten, pregúnten, yo los escucho. Ah, ya bueno, acoto. Eh, lo que te eh, hablando de tus hijos, vos tenés dos hijos, uno de seis. ¿Seis? ¿Seis? Y una de catorce, entrando sí. en la plena adolescencia. Sí. Eh, el, el tema de seguridad en, allá, en viste que se habla que los lugares no son muy tranquilos, que hay mucho robo, es igual que Buenos Aires el tema de seguridad, o sea, salir de ese miedo de salir a la plaza con tus hijos y que les pase algo. No, eh, cambió completamente, cambió completamente. Pero allá se vive ese sí. miedo, salís sí. con ese miedo literal, ¿es así? Sí. desde el momento que abrís la puerta de tu casa. ¿En serio? Sí. Y pasan muchas cosas, o ¿sí? Uh -huh. ¿Y cómo salís? O sea, ¿cómo es una salida con tu familia a la plaza? Sí, allá tienes en... Tienes que estar cuidándote constantemente, aparte la plaza no es como acá, que por ahí vas a la plaza y estás solos, somos cuatro tomando mate, <risa> sentados en un banco y nada más, ¿no? La plaza está llena de gente. Y Ay, de todos lados, decimos. Claro, de todos <risa> lados y bueno... Eh, motos, autos, bici. Y, y, ¿Y los chicos? Cosas? ¿Y tus hijitos de 6 años, por ejemplo? No. Eh, ah, Tienen que hacer eh, cola, por ejemplo, para subirse al tobán y no una cola de 3 chicos. Está la cola de ¿Chicos, 20 chicos por ahí haciendo cola para subirse al tobán. <risa> y <risa> ellos, no como. Nada, acá no pasa. <risa> no, eso Tremendo. Que pasa acá. Sí, y eso, eso por ejemplo, eh, tus nenes, con eh, ustedes los miedos que tienen los adultos de que les pase algo una vez desde que salís de la puerta de tu casa, que acá obviamente no nos pasa. Eh, digo obviamente porque estamos cre estamos acostumbrados a que no, no pase nada de eso, no somos. O ¿viste? sea, sí pasa, pero, pasa, en, pero en, en menor cantidad. Sí, en la claro. una, en es más, yo me, enteré, yo me enteré ayer que le quisieron hacer una entradera a un vecino acá en Pinamar. ¿Una qué? Una entradera. Ah, ¿Por el norte fue? Sí. Sí. Sí, sí, no me acuerdo quién es, me parece que es alguien conocido. Ilia. ¿Eh? A Ilia, supuestamente. No el sobrino quién. de un expresidente. Ah, el sobrino, qué vida acá. Parece. Mira, Mirá, me, acá Montenegro, te, te yo, estaba preguntando, te ¿sí? co cogí allá. Pasa que <risa> justo estaban hablando de eso y dije, mira. Mira vos, bueno, pasa. Eh, pero tus nenes, eh, ellos cómo lo toman? O sea, salen con ese miedo, se habla mucho en la casa de esos temores. Hoy en día, eh, o sea, yo sigo con los mismos recaudos con los que vine. Por ahí, no al nivel... En el, que estaba, en el que tenía ya que constantemente era cuidado, eh, pero sí. Eh, eh, por ejemplo, yo tengo a mi hija que todavía no, no sale sola, eh, donde siempre la llevo yo, a donde tenga que ir, o la voy a buscar. Quizás acá eh, veo que por ahí ya tendría que empezar a salir sola y dejarla que se mueva un poco más. Pero bueno, uno, yo por lo menos continúo con esos miedos de allá, donde no... Allá pero no ellos acá. allá, allá eh, cuando vos salís con ellos, también está ese miedito incorporado, los chicos que, que ven a alguno que se no acerca es y miedo, se va. Cuidado. No es claro, miedo, tenés no razón. Es cuidado, porque allá, claro. o sea, vivís así. Saben que se tienen que cuidar. Y eso ya lo tienen incorporado porque acá también. O sea, por ahí antes a mí me decían, Carolina, estás como muy estresada con ese tema, que te cuidas de acá, te cuidas de allá, pero en realidad allá es así. Acá por ahí ya bajé un par de cambios, que es diferente. Eh, sí, pero, por ejemplo, yo vi eh, cosas que cuando yo llegué me sorprendieron, es que ver que la gente está con la puerta de la casa abierta, o que las casas no tienen rejas, o que en la misma plaza dejan los autos abiertos, sí. con las ventanillas oh. bajas, o el auto abierto y la puerta de la casa abierta. Cosas totalmente sorprendentes porque allá es imposible. Dale, dale. No, Dejaste la llave puesta y chao. chao sí. Esas fueron todas cosas que yo vi, que no lo podía creer. Es más, la primera vez que lo vi estábamos en una plaza y le dije a mi marido, ¿por qué no le avisas al hombre que me parece que le robaron el auto? Y no, era que lo habían dejado abierto porque acá se dejaste. Wow. Pero bueno, es totalmente diferente. ¿eh? Totalmente. Son todas cosas que influyeron a la hora de tomar la decisión de, de venirnos para acá. ¿Y con los chicos en la tema escuela, cómo les fue? Espectacular, mi hija no quiere saber nada, no quiere ni saber nada de volver para aquellos lados. Mm. Eh, fue muy bien incorporada por, por los chicos, digamos, de acá. Y mi nene también, por suerte... ¿A qué escuela van? Perdóname. A la escuela 6 eh, fue la nena y ahora está el chiquito y a la secundaria 5 está yendo ahora. Bueno, fueron bien entregadas. ¿no? ¿Qué, qué loco eso de que de que haya llegado de vacaciones y se enamoró, o sea, fue así, llegaste. Una semana santa fue, una fue muy drástico. Sí. ¿Y qué, vinieron? Contame. Eh, eh. Vinimos unos días, creo que tres días, eh, yo había salido y cuando volví estaban todos desayunando en casa, o sea, mi marido con mis dos hijos, y le dije, chicos, tomé una decisión, a ver si ustedes qué, qué piensan, y yo creo que no, tenemos que venir a vivir acá. Y todos gritaron, claro. sí, el briso. Y si no les gusta, ¿no? me vengo sola. <risa> Esa es una mujer, he claro. dicho. ¿Quién dijo que maneja a los <risa> hombres? Ella tomó la decisión. Escuchaste, ¿no? Hoy ¿no? Perdón, estás rodeado de mujeres queridas. Hoy sos vos sola. Bueno, así pues, me gusta, que se haga valer la mujer. O sea, fue así. Fue así. ¿Y cuánto tiempo te llevó? Y más o menos, esto fue en abril en octubre ya se pudo venir mi marido y en diciembre yo ya vine con los chicos. Te esperé que terminen la escuela. Eso fue está, todo está en bien, 2018. Perfecto. Muy mira wow. toma mate, toma mate, qué lindo. Bueno, ve que no hay que irse al extranjero ni a otro lugar, se puede venir me simplemente ir. Con, con Pinamar. Mira, de, de allá hay que estar lejos de Pinamar para darse cuenta lo sí, de que es el lugar. Bien. Esta <risa> me hace seña que se quiere ir. Yo me voy. <risa> a ir. Yo, yo me voy. Claro. Bueno, sí, son jóvenes ustedes. Con el tema de tu trabajo, el trabajo de tu marido, no tuvieron ningún problema. No, no, no, por suerte no. Nos pudimos venir tranquilamente. Bien, ¿estás feliz a Campina Madre? Felices, sí, todos. Felices los cuatro. Sí. ¿Cómo vale. es el tema? Poner sí. el temita de fondo. <risa> sí, pero no, no lo no, puedo no, poner no, lado. No, no, no, no, felices oh, sí. los cuatro. Por lo del copy. Ponéle... Ah, por lo del copy. Cantamos nosotros, los No, no, Y acá la conociste. El ¿Eh? ¿Acá qué? ¿Acá la conociste a, a la señorita? No, yo no la conocía, yo, yo sabía de ella, yo, yo trabajaba para ella y, y me explotaba. <risa> me hacía, me mando, le mandaba mensajes a mamá. ¿Te hacía no? bullying? No, no, no, porque... Vamos a contar, Caro tiene un emprendimiento, hace alfajores artesanales. Y ¡Ay, qué rico! ¿Qué más haces, Caro? Eh, cosas dulces, pasta frolas, eh, Riquísimo. ¡Ay, torta de ricota! ¿Por qué no me dijiste? Si no decíamos que trajeran... Claro. Pero no, pasa, no, nada, pero, pero, bueno, che, ¿por qué, ¿por qué no me avisan. Ah, no, no, vos tenés que traerla y te la compramos, decimos. No, pero pasa y acontece que la señorita es muy exigente con todo lo que pide. Y yo soy una persona con poca paciencia. Y tuve que hacerle como 25 veces el mismo logo para su emprendimiento y me volvía loca, porque yo se lo hacía de la forma que yo quería y así no estaba perfecto. Y, y luego, eso la explotación. Ah, ella era la que... La, ella la, la... es la que me explota. <risa> <risa> ella, ella, Muy bien, la... ah, seguí así. Seguí explotación así. de menores, no, no te explotes. Yo explode, no soy ¿eh? menor. No soy menor. Si Encima. Está. Bueno, tenés un emprendimiento entonces, está bueno eso. Sí, sí, sí. De, a poquito, de a poquito empecé y me está yendo bien, por suerte. Eh, así que vos me hacías. Yo soy la que trabajaba para... Ni vos sabías que yo trabajaba Tu mamá me dijo. <risa> yo soy Burí, yo trabajaba para... Noticias. Me de acabo de presentar. Momento. Es que <risa> yo, yo la conocía, yo a Caro la hola, conocía. Claro, hola, yo soy Burí, hija de Moni. Yo a Caro la conocía, pero era todo por mensaje. Todo caro ella, caro esto, caro, caro. Yo... Bueno, en algún momento va a tocar conocer a Caro. <risa> y, y claro, yo me enamoré de la voz que tiene Carolina porque tiene una voz hermosa por audio. ¿Qué canta? No, no, no, no, no ah. habla, o sea, ah, me encanta yo, yo su a voz cantar. <risa> y la escucho y, y, y me enamoro y le dije, "Mamá, invitar a la radio." Me dice, "Sí, sí, les digo, voy a avisarle que vaya." Y acá está. Entonces acaban Así de que es la acaban vez de conocer. Que la <risa> en perdón. Yo también. Si quiere comer tortas de ricota, tortas de pasta florita claro. y todo lo que sea, llame a Carolina Rodríguez al 0011, no 011, no, 1153, no, mentira, cualquiera. Igual estaba... Y, si eh. eh, ¿no? y si quiere, iba perfilada, ¿no? bastante bien iba bastante bien. Y si quiere que le hagan el logo con exigencia, no, sin no, exigencia, pídale no, no, no, no, a Brisa, que nunca me acuerdo del apellido. Renuncio. No. ¿Ya re a renunciaste con el tema de los logos? No, no, sigo trabajando. M mamá me explota, lo voy a decir en La Todo <risa> el mundo la tiene. Todo, todo el que mundo se me se explota. explota. <risa> Explotan a todo el mundo. ¿Qué cosa es No, no, mamá no la trae. Para que se pueda defender, te mando un beso ¿Cómo, llama tu ¿Cómo se llama tu Moni, vida? no venga Moni, te mando un beso enorme. Si nos estás mirando, acá te mandamos menos brisas. Todas, bueno, gracias. Hola, todas, todas, todas, todas, y todas, y todos, perdón, todas y todos. No pasa nada, igual. Estoy acostumbrada. Bueno, qué placer que... Así que como como ella debe haber un montón de gente sí. que, que se vino inclusive después de la pandemia, ¿no? Que durante la pandemia... Eh, eh, vos te agarró acá la pandemia. Sí. Cuestión que viviste el bosque que viviste todo, súper relajada la pandemia, ¿no? Sí, sí. El tema de... De la... Totalmente diferente a lo que se vivió allá en el conurbano. Y sí, mm. obvio, por eso. <risa> Agradeciste a Dios y sí, a tu decisión razón. de haberte venido para acá. Sí, sí, sí. Sí, porque sí. Sí, bueno, me acuerdo que acá se acá podíamos salir a caminar. Y, sí. o sea, Igual respeté, <risa> me acuerdo que respetaba el, cuando decían que podíamos caminar 500 la manzana de la cuadra. <risa> sí, yo la sacaba de caminar la manzana de la cuadra. Sí, <risa> callado. Yo, Uno lo respetó hasta cierto punto, después ya está... Quedó sola, que encerrada. Y bueno, para vos no te cuesta mucho. Mirá, acá me y me dijo, ¿a qué cara dura? ¿Mamá? ¿Mamá? Te mirando. Defendeme, mi mamá. mamá. Mira lo que están diciendo de mí. Bueno, así como ya digo, como como vos, eh, debe haber venido muchísima gente a Pinamar. La verdad que es un lugar este único. Yo siempre digo que es único en el, en el mundo. No sé si es único en el mundo, para mí, desde mi, el, mi lugar personal. Eh, la verdad que es precioso, tenemos sí. todo lo que queremos acá, más allá de las cosas e inseguridades que hay, que las hay, realmente las hay, o sea, no te relajes tanto, relájate, pero no dejes las puertas abiertas de tu casa, porque también puede pasarte. Eh, Tómalo como consejo. Eh, sí, pasa que uno... Uno dice lo mismo, yo me he ido de mi casa y he dejado la llave colgada, el del lado de afuera. Yo la he lado de afuera. <risa> del lado de afuera, y he venido a mi casa y no me ha pasado nada. Y capaz que a tres cuadras de casa, no voy a tocar madera, sí. robaron siete veces, ¿entendés? Claro, claro, eh, claro. bueno, saben. Pero ¿es? Mauri, ¿qué pasa? Mauri no, está no, no. suspirando. No estaba escuchando, nada. Bueno, pregunten, pregunten, pregunte, porque yo me ¿ve ah. por porque no me quiero quedar. Ya me voy. <risa> <risa> ya, ya ya me voy. Estaba por preguntar la hora. La hora. No, no sé cómo estamos de hora. Siete y veinte. Ah. ¿Estamos bien o estamos ahí? Sí, tenemos 25 minutos. Saludos, mamita. Ya no, estamos. Última. Hacemos un breve corte y... Hacemos un breve corte, le agradecemos. Bueno, obvio. Así que... Muchas gente gracias. Gente que te haya seguido, última pregunta, gente que te haya seguido así por atrás, a perdón, <ríe> que se haya venido amigos, algún mucha conocido? gente que se quiere venir, mucha. ¿Qué se quiere? Sí, que se quiere venir y sé de, de compañeros de trabajo que a raíz de, de nuestra decisión... Eh, se vinieron para el lado de la costa, lo que es San Clemente, Mar del Tuyú eh, y sí Es grande la costa hubo, hubo un aumento igual de gente en toda la costa así que. Sí, ¿no? <risa> mira ¿El censo? Sí ¿Lo dice? Creo que sí estaba re mal hecho, ¿qué decir? No, pero igual se nota. Una, una, una sí. persona. Dos que... veces, en sé lo mismo. ¿De qué cosa era el censo ese? Bueno, bueno bien, la... hizo, Otro no... tema para hablar: el claro. censo. Pásalo, 2022. Vamos a hablar Vamos a hablar del censo. Acá tienen 80.000 habitantes, más o menos. El doble de lo que. No. no, mentira, pero estaría bueno saber. Sí, se va a venir mucha gente y ya se vino, así que bienvenidos a Pinamar. Que no vengan muchos. Igual. No, no estamos bien con lo que estamos. Para qué más gente. Sí. Mira, <risa> te está mirando de atrás. Yo que vos no vengo más Ah, ya me conoces. Por <risa> no no. mi número caro. <risa> así como que nunca te llamas Bueno, ¿quieres que te diga tu número así? Cualquier cosa así. Si ¿Quieren alfajores o algo? No grites. O algo. Te voy a gritar todo lo que quiero. Alfa, los alfajores de caro. Los alfajores de caro. Eh, los dos números. ¿Son tuyos? En el, en el primero más. ¿no? Eh, 1161-3303-36. ¿Cómo? 1161-3303-36. Cualquier tipo de afajores. Ah. ah, no sé, eso ya. <risa> bueno, ahí está. Si quieren dulces? hacer preguntas, ahí está. Cositas dulces, cosas dulces. Cositas ricas y dulces. Sí. ¿Sí? Ay, lo de rico, también lo dejo picando. <risa> bueno, salgo de acá y me voy a comprar la cartera y yo. después te mando un mensaje. Bueno, le agradecemos a Caro, chicas Muchas gracias Gracias, sí, no, pasa nada no. Muchas gracias, Caro, por venir chicos, Por mirá. compartir tu experiencia oh. Y antes de antes de, de, de cerrar Algún mensajito que quieras dejar Así para los jóvenes, adultos 30 segundos Algo que te salga así del alma Que quieras decir, acordarte Saludos Esto queda todo grabado, Caro claro. sí, Acércate un toquecito más al micrófono Y ahí estamos bueno, que le dé para adelante en eh, todo lo que quieran emprender, todo lo que quieran aprender, eh, todos los sueños, que, que lo lleven para adelante siempre, que un tropezón no es caída, si es que se llegan a tropezar, y siempre para adelante, siempre para adelante que van a lograr llegar a lo que quieren, con esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, trabajo, y cuídense. Bien, ahí están las palabras de, de, de Caro. Muchas caro? gracias, Caro. Es algo normal que, que hacemos así... A los cierres de los programas sí. Muchas gracias Lau por hacer de Acá nuestra panelista Ah, ¿me quieren hacer preguntas a mí? ¿Por qué no me hacen? Porque a mí nunca me investigaron así Man, o sea. Nunca me investigaron, ¿Nunca me investigaron? Se, se, pone, se pone celosa la Laura Sí, ya me voy a ya la de, yo a ya tengo que venir día. invitada Ya te vamos a invitar algún día no. ah, Algún día Pero sí, no, de no, nunca me investigaron así profundamente Nunca sí, investigamos bueno. a ninguno de los otros No, es verdad. No, Habría que inventir. abrir el corazón así como decir... <risa> Vomitar todo lo que uno tiene, ¿no? Tipo, una ¿Sí? psicólogo. ¿Eh? tipo un sí, psicólogo. Sí, con una Claro. Bueno, Caro, muchas gracias por venir. Espero que tengas un excelente viernes, un excelente <risa> fin de semana. Eh, no sé qué eventos habrán para este fin de semana, pero bueno, ahora en el otro corte sí, vamos a estar estamos. diciendo.. ¿Te gusta la pachanga? Sí. Claro. Pa, vamos todos a bailar Salgamos de joda claro, Yo con va? esta gripe encima de joda primero o sea, que Estoy en la puerta ¿Eh? Se igual ¿Y dónde vamos? Bueno, vos sé? sos re joven Yo le dije, señores que sin, <risa> que Abuela soy ¿Qué que, que, que, no que te diga? ¿no? Señor, no tengo no. vergüenza yo Es re joven Puedes ser mi hija, seguramente Bueno, vamos, Mauri sí, Andá no, el corte porque estoy sí, diciendo pavada ya Ya estoy diciendo cualquiera Ya volvemos Ya volvemos con más Arroba, Arroba joven, joven.